familiares, amigos y compañeros de trabajo despidieron este lunes a DJ Wandy Quesada Salazar, conocido como DJ Five, quien falleció en medio de un accidente de tránsito ocurrido la madrugada del pasado domingo en la autopista Duarte cuando regresaba a esta ciudad luego de cumplir compromisos de trabajos oh, estamos, estamos dolidos por la partida de nuestro hermano nuestro compañero estamos bien dolidos ¿Dónde ¿Eh? ¿En blue, en blue? DJ Fortify falleció a causa de heridas múltiples tras deslizarse el vehículo en que viajaba por la carretera Controva junto a Jairo de la Cruz, DJ Taitaro, quien se encuentra estable recibiendo las atenciones médicas del lugar en el Hospital Público Profesor Juan Bosch de la Ciudad de la Vega. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco